Una picando patatas para freír Y dice, oye, que a tu marido le ha pillado un camión. Y dice, vale, pues para y para mí ya ha picado bastante. ¡Oye! ¡James Bond arregló una película a Lepe. Y lo recibe el alcalde. Y dice, James Bond, hola, James Bond. Y dice el alcalde, hola, Ambrosio. Hola? ¿Y dice, qué es que la de gallo tiene? Y dice, ¿qué digo? ¿Sabes cuál es el murciélago que más corre? Un cura en una moto. <risa> se levanta Artelón. Se ve un pitufo cagando con perdón. Ya está. ¿Cómo ya. se llama la película? Verano azul, verano azul. ¡Vale! Mamá, mamá, que me ha tocado un viaje a Túnez. Dice que vamos a hacer. ¿A, dónde? Con a Túnez? Ah. Dice que vamos a hacer con tanto pescado. <risa> <risa> <risa> ¡Cállate! No se no <risa> Que fue un señor a casa de un adivino, truca a la porta, pum, pum. Dice el adivino. ¿Quién? Dice el otro. Vaya mierda el adivino. Sí, no, sí, no, sí, no, no sí, no, sí, no, tal vez.